momento del mundo del tenis, de pelota, pelota, raqueta, raqueta, y cuando decimos pelota, pelota, raqueta, raqueta, hablamos de Andrea Versace. Muy buenas tardes, André, ¿cómo va? Hola Cari, ¿cómo están? Muy se, bien. Estamos en la fase 5, vamos todavía. Sí, bueno, no no podemos así, viste, festejar mucho, porque nunca se sabe. La vez que festejamos volvimos para atrás después. Pero, eh, pero inclusive, nosotros, nosotros acá en Capital estamos en fase 1, Cari. bueno claro. no sabés, la no. gente se quiere ir a vivir a Pinamar, cálmense todos. Porque sí, la verdad sí. que los casos de ustedes, yo, yo te vuelvo a repetir, para mí es mi segundo hogar, Finamar, porque yo... Es, es mi segunda casa, te aseguro que me dio tanta alegría de tener tres casos con la, no sé cómo está acá en Buenos Aires y en el mundo también, ¿no? todos no, ya sabemos pero bueno, pero bueno, esto hoy hablábamos con Salud Radial y comentábamos esto, ¿no? que ya está, ya nos educaron la gente tiene, necesita salir necesita, claro. y por lo menos que esa custodia ese control que venga de parte del Estado que sea un control en quien no cumpla con esto es, dos metros de distancia, con su barbijo, con los protocolos que debe cumplir. A esa persona hay que detenerla, encerrarla por 14 días, pero no a todo el mundo, ¿no? No, claro, claro, no, la verdad que muy muy bien todo, muy bien manejado. Bueno, y en sí. el mundo del tenis tenemos noticia bueno, en primero parece que en Capital el vicegobernador eh, Diego Santilli eh, permite la práctica del tenis, bajo el protocolo protocolo perdón que presentó la asociación argentina de tenis pero obviamente, si es en un club el club no es que puede abrir la confitería y pueden hacer otras cosas, no o sea, si tienen cancha de tenis, se alquilan las canchas de tenis con horario para que la gente no se cruce y con todo el protocolo que ya contamos un montón de veces cada uno con su pelotita puede haber el profesor hasta dos alumnos ah, no, eh, uno o dos alumnos pero con distancia que lo va manejando el profesor, cada uno con sus pelotas, tienen que traer sus propios o sea, los vestuarios no van a estar abiertos eh, hay un montón de cosas, pero bueno, por lo menos la gente va a empezar a mover un poco, eh, digamos, a hacer una actividad física, pues son muchos meses que estamos encerrados y sin poder hacer este, nada más que caminar. Entonces aparentemente, si se eh, cumple con todas las normas de protocolo, estaríamos ya estaría casi todo activado lo que es el tema del tenis. De hecho estuve mirando todos los chicos que conocemos no solo de Pinamar, de Gessel, de San Bernardo, de todos que ya empezaron con las prácticas con sus entrenadores. A, eh, así que bueno, por lo menos es un avance en lo que está acá en Argentina, ¿verdad? Seguro y bueno y tan importante porque es como decíamos, ¿no? El tenis la verdad que tiene un distanciamiento muy grande, si se cuidan, se arman unos protocolos, no no necesariamente se tiene que prohibir, ¿no? Claro, exactamente. Eh, siempre respetando el potro ahora, si van a hacer, o no se puede hacer un torneo de tenis, a lo que me refiero, cuál? pero... Y la práctica para el jugador no pierda entrenamiento, digamos, para los chicos que están entrenando, porque es un montón, cuatro meses sin, sin entrenar. Eh, bueno, para que se vayan preparando. Para mí, para lo que se viene ya el año que viene. O sea, hay muchas cosas, no sé qué va a pasar. Igual vamos a dar una mirada en el resto del mundo, Cari. A ver, muéstrame Bueno, vamos a China. China, vamos a hacer un ping-pong ping así a azar que estoy agarrando. China anunció que va a estar sin tenis hasta el 2021. Mira, eh, pero no qué? habrá eventos deportivos. No, no, no, no. Parece que no. si los chinos no quieren, no sabemos por qué. Estamos hablando de tenis siempre. eh. Sí. No, sin tenis en China hasta el 2021. Eh, venían fechas que se juegan en China de distintos torneos del ATP y, deci y China decidió postergarlos para el 2021. Vamos a Inglaterra. Inglaterra, eh, bueno, ustedes saben que contamos la semana pasada que Wimbledon se, se se suspendió para el año que viene, que todas las sutillas que eran eh, fresas, como ellos lo llaman, eh, strawberry que, habían, este, que se cosechan especialmente para que la gente acostumbrada a comerlo mientras mira, es un clásico, eh, mientras miran Wimbledon, las habían donado a distintos lugares eh, en ayuda de, de la pandemia. Pero no termina acá, sino que además, con Wimbledon, con el seguro que era uno de los pocos, porque eh, recuerden que también Wimbledon había puesto seguro contra pandemia. Fue el único gran slam, o el único torneo que se dio cuenta que había seguro contra pandemia. Entonces se salvó Wimbledon pero fue generoso, va a destinar 10 millones de euros en premios a aquellos que habrían estado en el torneo, en, el, en, este, en este torneo que se suspendió, incluyendo 12.500 euros para aquellos que hubieran jugado la ronda clasificatoria, viste la que se juega antes para poder entrar al cuadro principal, y 25.000 euros más a los jugadores del cuadro principal. O sea, que cubrió sus gastos y lo que sobraba se reparten entre los jugadores. Muy Impe bien por los ingleses. Impresionante la plata que está nombrando, Andrea. Cuánta bueno, plata. Si no te puedo explicar, no te puedo explicar, la, o sea, todos los deportes mueven plata. O sea, de hecho, creo que el fútbol moverá más que el tenis. Pero te aseguro que el tenis es impresionante, lo que pasa es que sí. los que subieron re bien, quién se iba a imaginar que iban, eh, cuando decían, te pongo un seguro contra la pandemia, a los torneos decían, no, gracias. En cambio Wimbledon dijo, sí, poneme contra una pandemia. No sabía nada, hizo un gran negocio. Pero bueno, cubrió su gasto, lo pasó para el año que viene y repartió a los jugadores, muy buena para los ingleses. Siempre un paso adelante. <risas> Siempre un paso adelante, exactamente. Bueno, ayer la Asociación Argentina de Tenis eh, informó que no se va a jugar en el 2020, eh, Young Seniors, que es de 35 a 49 años en Humán, en Europa, eh, no se va a jugar el Super Senior, que es de 66 a 85 años en Mallorca, eh, Beach Tennis en Moscú tampoco, había un torneo... Eh, la World Junior Finals, que sub-14, que se iba a jugar en, en, en Rusia, me parece, también, se postergó. El Junior Davis Cup y Fed Cup, sub-16, en Orlando, se suspende. Y el, el Paris-Bas World Team Cup de Viamura también se suspende. O sea, todo lo que es para menores o para gente muy grande se suspende para el 2021. Y lo que bueno, está en carrera, ya dijimos, Estados Unidos, que va a haber dos torneos, una tp 250 y el aberto de los Estados Unidos, pasó ahora sin público, estamos todos expectantes para saber qué jugadores van, porque ayer subió en el Instagram, de, que estuve mirando los que fueron costallados de COVID, a que le echaron la culpa, a Grigor Dimitrov, Alex de María Yarabova, este ya el segunda la segunda, este el, ya, ya, ya le dio negativo en su segundo testeo, eh, así que nada, teóricamente ya tiene el alta. Hay mucha expectativa si vi Rafael Nadal, hay mucha expectativa si va a ir Federer ya sabemos que no, porque ya dijo que hasta 2021 no va. Grigor Dimitrov no sabe si va a ir. Así que bueno, la expectativa es qué jugadores van a ir, porque no nos olvidemos que en Estados Unidos hay una cantidad impresionante de contagiados. Claro, ¿no? Es, es increíble la cantidad y ah. que se trasladan encima como si nada. Como si nada, o sea, es un desastre, así que bueno, no sé jugador hasta qué punto se va a arriesgar para jugar el abierto de los Estados Unidos, sabemos que no va a haber ro ronda clasificatoria, que directamente son los que se anotan, este, así que bueno, hay expectativas y sabemos que sin público. Vamos a ver qué pasa en Europa, en Europa la gira de tierra, como ellos llaman, tierra batida, polvo de ladrillo, este, que se va a hacer en Madrid, en Roma... Este, vamos a ver qué pasa, porque eh, ellos sí lo van a hacer con público, pero bueno, ellos, eh, vamos a ver cómo, cómo sigue todo esto, realmente vamos día a día. Así que bueno, estamos atrás de la lista de jugadores que vayan a Estados Unidos a jugar. Perfecto. Bueno, veremos. Veremos, veremos si, si de la lista sabré, ¿no? a, a los jugadores de Estados Unidos que vayan que, a jugar que le digan a los demás que no vayan claro igual bien es sin público van con su coso, con su sí, con van su a tener eh, con su protocolo van a tra van a parar en pueden ir con una sola persona no va a haber niños pero bueno vamos a ver qué pasa con todo esto y cómo se va a seguir moviendo la industria del tenis Así que bueno, esas más o menos son las novedades de lo que pasó estos días Y estamos muy alerta porque ahora, bueno, con todo esto que se está habilitando Seguramente para la semana que viene vamos a tener muchísimas más noticias Esperemos que sí, André, te esperamos entonces La semana que viene a ver si se abre bien el tenis como corresponde, ¿no? Por lo menos acá en nuestro país Con protocolo Con protocolo que es fundamental Con pelotas este, identificadas Uh -huh. Pelotas identificadas, cambiando el grip, llevando su propia toalla, no cruzar los alquileres de cancha, eh, bueno, se puede, se puede. En Mar del Plata también comenzó la actividad, ya las escuelas comenzaron también con hasta dos alumnos. Bien. Eh, bueno, vamos vamos avanzando y aprendiendo a vivir con esta pandemia. Tal que cual. Es lo que nos toca a todos, no hay otra cosa. Tal cual. Bueno, André, te mando un beso grande, gracias por toda la info. No, por favor, un beso grande para ustedes y vamos Pinamar todavía. ¡Vamos! ¡Vamos! Chao, André! ¡Un besote! Un beso enorme para todos, cuídense. Gracias. Así pasó nuestra corresponsal de lujo, Andrea Versailles y el mundo del tenis. ¡Ya venimos!